De antenoche, de sábado de la noche, yo vine de ahí. Cuando llegué a la bienvenida, se me atracó dos muchachitos de joven. Se me quitó la cajera con todos mis documentos, un teléfono de, de, de, de, de, de, de, de la estación de las tres y un bulto. Y yo estoy sin nada ahora. Como me pasen para acá para ver si pueden resolver y si pueden ayudarme para conseguir el papel de la masa. Y ahora un poco en su sí todos están todos todo. Lo que me interesa a mí fue el papel. ¿Y dónde ocurrió eso? La bienvenida. dónde fue eso? El, el sábado de la tarde. ¿Qué, qué tú pides? te documento lo documentos. Sí, era Si, el documento que me interesa, y si a ayudarme a aplicar a proseguir. ¿Cómo es nombre tuyo completo? yo Je fue a renunciar.